Vale, nos hemos levantado en el campamento base porque estábamos ahí súper acomodados y hemos empezado a oír unas voces, incluso unas luces a lo lejos. Presentimos de que hay alguien, así que vamos a hacer un perímetro por aquí para ver cómo está la cosa y a ver si encontramos a alguien. Voy a poner un momento la sensibilidad del micro al máximo porque ahí al fondo se escucha un coche con música. La policía. O sea que aquí ha tenido que pasar algo. Justo cuando vinimos aquí nos advirtieron de ...pues de los derrumbamientos que había de edificios... ...y por eso tenemos que tener cuidado porque... Eh, imaginaros que estamos dentro de un edificio y se viene abajo... ...pues es una desgracia... ...ya que estos edificios tienen muchos muchos años... ...por lo que siempre hay que tener mucho cuidado... Bueno, ya estamos aquí tomados, pues Hemos decidido dormir aquí, fuera a la puerta del hospital. Hijo de puta. Hijo de la gran puta. Te han violado la oreja, tío. Pues bueno, nada, si no hay contratiempos nos vemos mañana porque. Había gente por aquí volando por la noche así que va a estar divertido dormir ¡Oh! Adelante en Con la atención de la gente Pero bueno, hasta mañana Buenos días Tengo frío Son más o menos las 6 así que vamos a levantarnos ya Cogí un frío que flipas porque por pues, la noche ha bajado un montón la temperatura Y... Uff, mira que he venido así un poco preparado con bastante ropa de abrigo Pero ha refrescado mucho más de lo que esperaba Y uff, Estoy tiritando ahora mismo Me he traído para desayunar esta ración individual de combate del ejército que Es el número 4 No sé qué habrá dentro, sorpresa No sé yo. ¡Oh! Tiene un calentador y todo. De puta madre porque tengo frío. Galleta dulce. Desinfectante. Café instantáneo. De puta madre. Sales para rehidratación oral. Crema dental. Leche condensada. Chocolate con leche. Copos de cereales con frutas y miel. Vale, pero falta la leche, ¿no? no o sea, ¿cómo voy a hacer un café sin, sin no, eso, agua? Para el no. ¿Eso sin a papel con agua? Sí. Agua, ¿y dónde puedo el agua? <risas> o sea, el concepto está muy bien, pero necesitas una cacerola. Esto es un chicle, un depurador de agua, papel con celulosa, el hornillo y. un tampón, pa. No, esto es. este pie, este pie de dientes, este pie de dientes. Vale, vale. Vale, pues no sé cómo hacerme el café. Con la leche condensada, ¿no? ¿Cómo te haces el café? Ah, será... ¿Cómo moja el agua? Cómo, ¿Cómo moja los legales si no tienes leche? Con agua. Pues que no sé dónde calentar el agua. Falta un cacito. Bueno, básicamente hay aquí un montón de comida que tiene buena pinta por ejemplo, las galletas estas. Pero, claro, es que... Mmm... No tengo leche para los cereales. Y no tengo cómo calentar el agua para el café. Pero bueno, hay bastantes cosas por aquí. Así que voy a ver qué hago ahora. Vale, ya tengo fuego, pero no tengo cazo para calentar nada. Así que básicamente, pues, me calentaré. ¿Lo has echado marrón. Joder, pues. Más pasado que... pues sí. mm. el fuego, ¿sí? bueno pues nada, ya hemos salido de, de desayunar, de despejarnos un poco y ahora vamos a dar una vueltecilla por aquí para verlo de día porque joder, de noche cambia un montón a cuando lo ves ahora así que quizás vemos cosas que no hayamos visto antes y sobre todo, bueno, pues para que también lo veáis un poco por aquí cómo cambia el asunto. flipar con lo que vais a ver a la continuación porque hemos entrado en este edificio y nos hemos quedado pero anodadados de todo lo que había aquí dentro o sea, esto es un puto museo en serio o sea, mirad qué aparatos más antiguos esto es de lo que tenían los ópticos para ver las dioptrías seguramente a ver, yo a ópticos Madrid cilindros concavos, convexos prismas, esféricos ¡Buah! Esto es demasiado, ¿eh? ¿Veis la diferencia? ¡Qué fino, tío! Esto... Esto es demasiado ¡Cómo la? Es como ponerse unas gafas proyector de los antiguos de estos portátiles joder Mira, de él puede ser del más o menos de los años 30 y fijaros que es un de estos a ver Uf, ya ves que mirad justamente está aquí la una película que bueno esto o sea vale ya lo entiendo. Noticiario. Como antes no... No había televisión, posiblemente llevaban las noticias en un rollo de esos y los proyectaban en estos proyectores que eran portátiles y bastante manejables, que a lo mejor podían ir con esto de pueblo en pueblo. Y esto, o sea, ahora lo veo un poco más detenidamente y parece como un alambique o algo así. Puede ser. Mira todas las fotos que hay aquí. DNIs. No sé si estos serían gente de con lepra de los que ingresaban aquí. Son radiografías de... Estas radiografías es del 81, o sea... flipa el tiempo que tiene aquí. Aquí hay como un montón de instrumentos musicales. No sé para qué serviría esto. No estoy muy seguro... Pero puede ser para hacer ampliaciones de fotografía, porque fijaros que aquí tiene como una lente que se puede ir regulando la distancia focal. Así lo digo sinceramente, pero esto es un puto museo. La cantidad de material que hay aquí. Uf, esto, o sea, estoy flipando todavía. Este es el laboratorio. sé ¿Eh? para qué sirve todo esto la cantidad de libros que hay que todos son de, de medicina estará la biblioteca libros sobre la lepra la cantidad de información que